Hola Olita, ¿qué pasa? Bueno, pues ya he acabado el entreno y os hago una mini crónica del entreno ya que entrenando pues al final entretiene y bueno, tengo que evitar y todo el rollo, entonces hago un vídeo así cortito, una pequeña crónica de cómo ha ido el entreno, sensaciones y ya está ¿vale? Bueno, pues el entreno ha salido exactamente 27,08 no sé si se va a ver, pero bueno, si no yo os lo digo 27,08 kilómetros en 2 horas 28 eh, no sé si eso son brutas o netas, ahora no estoy seguro eh, ha habido algunas pausas. Ritmo 5.29, calorías 1813. ¿vale? Y... Ahora más os digo... Después la cual está bastante bien. La máxima 179, que debe haber sido algún error, porque yo no llego a esas. El training effect aeróbico 5, es decir, el aeróbico pues no lo hemos comido entero y el anaeróbico 2,7. ¿Vale? La cadencia 173 pasos por minuto, que significa que hemos corrido por debajo de 170 digamos que es como un ritmo normal más no, menos, 170 es normal o 169 por ahí, si bajamos es más lento es como sensación lenta 163 173 ya es que hemos estado intentando correr lo que hemos podido ¿vale? y, y ya está, eh, casi repitiéndose eso ascenso 469 positivo y descenso 448 negativos ¿Vale? y no sé si esto da más datos no, ya está, ya hemos llegado a todos Vale, pues básicamente eso ha sido Habría alguna gráfica De, ves, último deporte 2708 529 Bueno, eh, habría alguna gráfica y tal Pero yo tampoco esto me paro a, a manejarlo mucho Yo lo miro más en el strava y eso Y ya está, sensaciones y, y bueno, cómo ha ido, venga, reduzco a ver, nos hemos llevado la camiseta gorda, ¿vale? Es la más gorda que tengo. Normalmente no llego a tener que meterme dos camisetas. No me tengo que meter térmica más otra camiseta. Esta hace de térmica, hace de todo, ¿vale? Lleva un poco de cuello cuando tienes frío, pero ya a ya la vuelta ya tenía calor. Fijaros que venía a pecho. A pecho he descubierto lo que podía, ¿vale? porque Y porque no me podía subir más las mangas, porque al final da más calor. Si te las subes todavía es peor, porque esto ya es una camiseta gorda, ¿vale? Y... Ya está, la pampa de siempre, las, las cacharras estas que son las piratas, ¿vale? Las, las mallas piratas, que con tiempo frío pues son las que uso, son las que van un poquito mejor, siempre las llevo así remangadas para arriba, no me gusta llevar el gemelo tapado, no me gusta nada, no me gusta nada la sensación, prefiero pasar un poco de fresco en los gemelos y ya está, ¿vale? Eh, material, pues no hemos llevado orejones de estos, orejones, sí, eh, membrillos, de estos trocitos de membrillos, pero creo no sí que si no va a deslumbrar todo. Eh, membrillo, ¿vale? Eh, pues 7, 8, 7, habría unos 7, pero he gastado unos 5 porque me quedan, creo que 2, me quedan 2, ¿vale? Así que unos 5, 5, si no me equivoco, 5 trocitos de membrillo, que esto pesa 20 gramos cada uno, algo así, poca cosa, y de trozos de, de pan bimbo, pues ha quedado, me he llevado 2 rebanadas. Bueno, pues ha quedado, es como si hubiera gastado una rebanada, más o menos. Ha quedado la mitad de cada una, más o menos, como si hubiera gastado una rebanada para 27 kilómetros. ¿no? Debería gastar cada 10 kilómetros una rebanada con tiempo así. En realidad hace tiempo frío, pero bueno, debería gastar una rebanada. Pero bueno, si lo haces más eficiente y llevas también otras cosas, pues bueno, el membrillo y tal, pues bueno, puedes ahorrar. Pero yo en general tiro a una rebanada para 10, eh, bueno, para 10 no haría ninguna rebanada, ¿no? Pero resumiendo, sería una 10, 220, 3.30 kilómetros y 4 rebanadas 40 kilómetros, más o menos. ¿eh? Sí que es verdad que si alargamos los kilómetros, gastas un poco más en comparación. ¿eh? Es como, como siempre, tú para hacer 10 kilómetros no necesitas nada, pero para hacer 40 sí necesitas, ¿no? Entonces es lo mismo. A lo mejor con 10 todavía dices sin una rebanada, pero para 40 empieza el cuerpo ya a quedarse un poco en negativo ya de energía y ya te va pidiendo como un extra más, entonces al final, para 40, 4 rebanadas, hombre, tres rebanadas, pues, también se hacen, ¿no? Pero si queréis hay un poco como más sobrados, cuatro rebanadas, ¿vale? Para 40. Y ya serían ocho trozos de membrillo, ¿vale? Como 8 27, pues son cinco trozos que sería, pues no sé ahora cuánto te valdría, pero bueno ¿Vale? ¿Vale? Eh, pues ya está, eh, he salido pensando que hoy es entreno de viernes, pero es como el segundo, solo he hecho dos entrenos esta semana. Uno de 18, también a 5.04 Y otro de y este de 27, si no ha llegado a 500, ¿vale? Porque me he dado la vuelta para ir por faena Y en realidad me tendría que estar yendo Lo que pasa es que digo, bueno, voy a hacer un... una crónica Pero solo de una y media Y me voy a comer Que hoy celebramos que hoy cumplo 55 tacos, tío 55 tacos, hoy ¿Vale? Así que me voy volando, pero digo, ah, voy a hacer una pequeña crónica y bueno, así me felicitáis. Venga, muchas gracias, muchas gracias. 55 ¿vale? taquitos, ya, ya somos viejos, pero bueno, vamos haciendo lo que se va pudiendo. ¿vale? Y la sensación ha sido eso, salir un poco, un, poco a ver qué pasaba, un poco a ver qué pasaba, como diciendo, no quiero apretar porque últimamente, como entreno pocos días, como tengo energía porque estoy descansado, porque no entreno seguido, entonces dejo varios días de descanso, entonces claro, estoy con, con mucha energía. Entonces salgo y aprieto y no me salen mal los entrenos, me salen bien no es que me lesione ni nada, pero... pero bueno, es eh, que digo, ya está bien, estoy harto de ahí siempre que salgo a apretar y siempre intentando un segundo menos intentando un segundo menos por kilómetro y digo, va, pues salgo tranquilo entonces salió tranquilo he salido a 5 el kilómetro, 5 escasos el kilómetro que es lo que suelo salir, que empiezo ahí para allá y, y he salido a 5 pero luego digo, ¿dónde va? ¿dónde va? y me notaba además un poco como sensación de un poco cansado más de lo normal no me notaba tan bien como otros días y digo, pues niño, afloja. Y entonces he ido como 20 segundos por detrás, de 20 segundos por kilómetro, más lento, o 10 o 15, en fin. He ido dejando que el cuerpo tranquilo. Digo, Ángel, ya está bien, tanto apretar, tanto apretar cada día. Afloja, y he ido flojo. Pero, ¿qué pasa? Que aunque yo, para mí, la sensación era de ir flojo, en realidad no iba tan flojo. Yo pensaba que iba como cansado, y digo voy un poco flojo pero en realidad no iba tan flojo, porque de hecho me he batido dos segundos el récord de o tres segundos el récord de este circuito entonces digo, ¿cómo he podido batir tres, tres segundos el récord del circuito por kilómetro? ¿cómo lo podía hacer? pues porque realmente yo me notaba como cansado, pero no iba tan mal como yo pensaba, ¿vale? y ya está, entonces en la parte final, subiendo tu ingresos, que casi llego hasta arriba, sin llegar eh, ahí ya me doy la vuelta en el 13 y medio me da la vuelta pues me notaba que bueno que he tenido en las primeras cuestas he tenido como que ir un poco más flojo porque notaba eso lo que decía digo noto sensación de cansancio como sensación de cansancio pero en realidad no iba tan mal ya digo no iba tan mal yo cuando empezaba a llegar arriba y veía que estaba llegando he llegado a los 13 y medio a 6.03 a 6 minutos el kilómetro de media de media a 6 digo con la subida y todo a 6 de media no digo no voy tan mal no voy tan mal la última vez Llegué un poquito más arriba, un poquito más arriba, un poco más arriba, eh, con 14 kilómetros y llegué a 6.10, a 6.10 de media por kilómetro. Y esta vez he llegado a 6.03 y cuando lo viste digo, hostia, pues no, no vas mal, digo, pues a pesar de que yo he pensado que iba aflojando, eh, es verdad que algunos kilómetros he aflojado como 10 o 15 20 segundos eh, de la media, pero no he ido tan mal, no he ido tan mal y entonces quizás, quizás el haber reservado eso de que Algún kilometrillo, esas subidas que la he hecho un poco más floja, ha hecho que luego cuando he tenido la parte final, que no me encontraba mal, cuando me un poco antes de darme la vuelta, no me encontraba muy mal, y luego la vuelta me ha permitido apretar un poco más de la velocidad media, he podido apretar un poco más. Y como más o menos al final estoy acostumbrando las patas a, a darle un poco de caña, lo ¿no? entreno un poco rápido, sobre todo en bajada, darle un poco de velocidad... Pues al final, se más o menos, las piernas han dejado un poco hacer Y entonces, pues está bajando a 3,50 y algo, más o menos Que eso es con bajada, ¿eh? No es que yo lo lleve en plano Pero con bajada a 3,50 y algo, 3,55 eh, Que digo, hostia, pues 3,55 no voy tan mal Y las piernas no se quejaban Luego, cuando ya llevaba bastante... No sé decirte, ya llevaba unos 20 kilómetros o algo así hechos Sí que he empezado este cuadrice, es que esto es normal Que el cuadrice a veces se me queja aquí Le he pegado un par de puñetazos ahí Y le he un par de puñetazos y se, se arregla No, no se ha arreglado, no se ha arreglado Pero bueno, ha sido la sensación de que, bueno, va un poco mejor Entonces he mantenido de no apretarle, no apretarle He un poco la velocidad media No apretarle mucho, ya Y, y he ido haciendo, he ido haciendo con un poquito de puntillo de apretar pero ir haciendo, tampoco le he metido a muerte porque ya te digo, el cuadriceps no, no me estaba dejando darle todo lo que yo quería y, y digo, bueno, pues nada lo, lo dejamos que él vaya haciendo y sí, sí, al final se me ha estado quejando hasta el final ahora ya no me duele, ya se ha pasado pero se me ha estado quejando el cuadriceps hasta el final ¿por qué? pues porque le aprieto un poco más de la velocidad que debería o que está acostumbrado y al final, pues ahí, esos son avisos de contracturas ¿eh? no es que se lesione, es que avisa de contracturas se contrae y se se extiende, digamos, se contrae tantas veces a una velocidad más alta de lo que él está acostumbrado, el cuádriceps o otro músculo, que lo que hace es que se queda como un poco enganchado. Entonces él trabaja, él va trabajando, ¿no? hace su movimiento. Pero un poco como agarrotado, un poquito como enganchado. Algunas fibras, o en fin, como eso lo sabrán los fisios, los expertos, algunas fibras, fibras se quedan un poquito como enganchadas. Entonces nota esa sensación de un pinchacillo. Como una bolita, eh, un poquito ahí Un poco de nudo, un poquito ahí de pinchacito Que no te deja que trabaje libre Libre, pero eso me pasa a mí siempre En el cuadrito izquierdo, el derecho va perfecto Le podrían meter lo que quisieran Y el derecho pues a veces se queja un poco vale Pero la verdad que bien, bien Al final se ha dejado y luego, tío, mira Tenía el otro día a 5.32 la media De este circuito, la he hecho a A 5.29 Pues ya está Conforme y de sobra, ¿vale? Así que venga, aquí queda la crónica Me voy corriendo que, que he quedado con mi mujer Que vamos a comer a celebrar el cumpleaños, ¿vale? Así que venga, que va muy bien, ¡deu!